Muy buenas a todos, hoy os traigo un producto tan malo que es incluso ilegal Y es este Es una simple luz de noche, ¿vale? Para que haya un poco de luz durante la noche Pero, como digo, es tan cutre y está tan mal hecha que en Europa es incluso ilegal Voy a enseñaros lo que, lo que quiero decir con eso Y es ilegal, básicamente, porque no cumple las normativas de consumo, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, veis aquí, el medidor de consumo. Ahora está midiendo 0 vatias. Chufas la luz. Hace una luz. que okay, oh mira, es una luz así que ha cambiado de color, ¿eh? Una luz chula. Pero pues, bueno, hace una luz que ya veis aquí está muy iluminado y la cámara se está adaptando un poco o sea, hace un poco de luz, pero tampoco una exageración y como veis, se está consumiendo 1,2W ¿vale? pero mirad que pasa, aquí tiene un botón de apagado lo veis y si lo apagamos Sigue consumiendo 1,2 vatios. <ríe> ¿Eh? Mirad. Consume exactamente lo mismo encendido que apagado. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema está en que en Europa tenemos unas leyes que hacen que los productos, cuando están en stand-by o apagados, deberían consumir menos de, de medio vatio. Y... bueno, esto es 1,2 Vale Entonces pues... Para que veáis que... Que esto realmente es la luz, vale, y que no es, pues, otro tema Aquí tengo otros productos similares, vale, o comparables Aquí tengo una luz de estas para mosquitos que se alimenta por un Vale, le voy a usar aquí... Claro, esto tiene la ventaja de que usas tu propio cargador, ¿no? tu propia fuente. Este no venía con fuente. Pero pues bueno, vamos a ver. Vale. Aquí, si enchufamos este... Vale, no sé si se ve. La luz está encendida, muy tenue. Y consume tan poco que ni siquiera se entera el medidor de consumo. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas también del aparato este, ¿vale? Que es tan malo que es que consume más de lo que debería. Porque, como os podéis imaginar, el hecho de que consuma lo mismo encendido que parado viene dado porque el consumo en realidad no viene de de la luz, vale. Aquí tengo otro ejemplo. Tengo una lámpara de noche, vale. Esta también, como podéis ver, es una cosa sin cutre. ¿Vale? Es muy parecido a la lucecita esta de hecho, porque también es de colores. A ver. Este conector siempre va un poco raro. Me cuesta a ver si. vale veis es una luz también de colores vamos a ver lo que indica Ay, me falla otra vez vamos a ponerlo aquí para que podamos ver cuando funcione vale Qué mierda vale vale y también marca cero vatios vaya oh, oh mira uno 1,8 Bueno, vale, pero está haciendo luz, ¿no? 2 0 Esto es un poco raro, pero... Bueno, quizás no es el mejor ejemplo Pero ya veis que no consume Casi nada No sé por qué marcaba consumos antes Y bueno, para que veáis... Voy a volver a poner la luz para que recordemos cómo era. 1,2 vatios al instante. Y si lo pago, sigue consumiendo 1,2. No es genial. Bien, pues esto es lo que pasa cuando diseñas la parte de fuente de alimentación. Tan cutra y barata que ni siquiera cumples las leyes. Y pues... Esto yo quiero que sirva como, como una especie de aviso, ¿vale? Para los que compréis cosas en, en los chinos. Para que no compréis, pero claro, muchos ya sabemos que en los chinos no debemos de comprar. Y incluido yo, ¿no? Pero aquí... Vaya la sorpresa que esto realmente no se ha comprado en los chinos sino que no sé si lo veis se ha comprado en Altebi que es una cadena que pues tiene productos así en, pues que van rotando no siempre tienen lo mismo pero que está clarísimo de que lo que tienen pues son cosas del chino total vale así que tened cuidado también con estas cadenas que tienen productos así baratos y, y divertidos porque bueno, ya veis, este es tan cutre que ni siquiera llega a cumplir las normas europeas. Así que, bueno, tened cuidado con eso, por rato sale caro, no compréis basura, <risa> ¿vale? O sea, siempre puedes caer, sobre todo cuando están tiendas así en que esperas que tengan un poco más de calidad, pero pues... Tenemos todos, colectivamente, que intentar no caer en cosas tan cutres como esto porque esto ya puedes contar que gastando un vatio solo por estar ahí existiendo ya te puedes imaginar la calidad de los componentes y lo que va a durar así que es mejor gastarse el dinero en un producto que realmente merezca la pena bueno pues eso es todo espero que os sirva de aviso y nos vemos. Y nos vemos en la próxima.